¿Qué onda? Yo soy Higien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a poner a competir la Boosted Board, la patineta eléctrica que tengo, contra un Segway. Un Segway es uno de esos vehículos eléctricos que creo salieron mucho antes que la Boosted Board, que son de esas que nada más tienen dos llantitas. Y también vamos a aprovechar el día para ir por unas cosas que necesito recoger y a llevar a reparar la tarjeta madre de la computadora que se quemó, a ver si tiene alguna solución y bueno cómo está el mundo cómo está méxico en esta pandemia bueno hay, la mayoría de la gente trae cubrebocas algunos traen otra cosa que no es cubrebocas la mayoría no lo usa como debería y aquí está el palacio Postal, es a donde venimos vamos a ver si está abierto y vamos a ver si podemos hacer nuestros negocios por ejemplo esta es la primera vez que no me dejan pasar con mi patineta en algún lado Pero es normal eh, pero es más dinámico que estar trayendo un, un setway el setway de plano no entra ni al metro ahorita que vayamos por el otro vehículo eléctrico lo probamos y vamos a ver a qué tantos lugares puede entrar, a qué otros lugares no puede entrar pero esta es la primera vez que me niegan a entrar a algún lugar con la patineta y bueno, por lo que vine es por esta cosa esta es la estampilla conmemorativa de los 35 años del primer astronauta mexicano que yo ayudé a diseñar de hecho por aquí está mi nombre verdadero no me están stalkeando esta fue obviamente una colaboración entre la agencia espacial mexicana que es donde yo trabajo y la el palacio postal ya por fin salieron los paquetitos obviamente la pandemia estuvo retrasando todas todas las cosas pero por fin ya pude venir recoger y aparte comprar unos poquitos más para está regalando a, a mamá, amigos recuerditos de este bonito evento y participación mía en este proyecto bueno y como les decía es la primera vez que no me dejan entrar a un lugar con la patineta eléctrica con esta cosa que de hecho está, está bastante grandecita eh, mide como un metro veinte o algo así ya a, a lo largo eh, he entrado a restaurantes, al metro, a oficinas a oficinas de gobierno, es la primera vez que no me dejan pasar a un lugar con, con mi patineta eléctrica. De hecho, ni siquiera fue porque era eléctrica, sino porque era una patineta normal. Bueno, la excusa no, no es que fuera eléctrica, sino que era una patineta. Y en toda esta área pues está prohibido traer patineta, por ejemplo, aquí en Alameda Central. Eh, hay hasta letreritos de no, no andes en patineta pero es porque muchos, eh, la mayoría de las patinetas que andan por aquí son de ruedas de duras como de hueso y pues lastiman el, el, el piso de, de la Alameda Está obviamente al traer unas, unas ruedas eh, de goma muy, muy suavecitas y aparte tan grandes pues no lastiman ningún lado donde pasa eh, pero sí la regla es por las patinetas normales que traen las ruedas de hueso o las ruedas duras que sí lastiman eh, el piso porque obviamente este no es un piso cualquiera este es un piso como de mármol no es nada barato y pues sí ha de estar feo que, que estén dañando la, el piso de mármol pero bueno, es el primer lugar que, no, que me dicen, no, no puedes pasar con tu patineta. <ríe> muy raro, muy raro, nunca me había pasado. Ahora vamos a ir a dejar la tarjeta madre de mi computadora que se descompuso porque sufrió una descarga eléctrica, ya no enciende, ya compré otra para estar trabajando, estar jugando, estar haciendo todas mis cosas en la computadora, pero yo siento que nada más es cosa de reemplazar los, como, los componentes que se dañaron y ya va a funcionar bien, por eso la voy a llevar ahorita a un lugar donde saben de eso, la dejamos y ya después vamos a ver el setway porque no salgo, no salgo de mi casa para nada entonces ahora que se me, se me acumularon varias cosas pues aprovechar para salir y hacer todo a la vez minimizar el porcentaje de contagiarme eh, también voy a ir a hacer mis compras, mi comida y todo eso, despensa voy a ir de una vez acabando de hacer todas las cosas de hoy. Y como pueden ver ya entré al metro sin ningún problema. Se preguntarán qué tan estorboso es traer una patineta de este tamaño al metro y más cuando es hora pico y todo eso. Pues si tú pones tu mochila aquí y la pegas es como si trajeras una mochila nada más. O sea no, no estorba nada, he estado en metros súper llenos y nunca me ha estorbado para entrar o salir. Nunca me ha atorado, digo hablando, se entiende la gente. No, no soy de los que van y empujan, sino que sí pido permiso, así de permiso o, o pregunta si van a bajar. Va a bajar en la siguiente estación y ya me voy acercando a la puerta. Y ya cuando es tiempo, pues ya, sin ningún problema, me meto y me salgo del metro. Ahorita vamos a grabar a ver si se ve cómo viene el metro y cómo le hago. Bueno, en esta ocasión me parece que no va a haber mucha gente. Sí está bastante tranquilo, nos espera a que salgan. Ya que si salen, entro. Sí, sí, sí. Y bueno, se estarán preguntando si está tan buena tu patineta, ¿por qué te subes al metro? Bueno, la autonomía, o sea, la distancia que puedes recorrer con la patineta eléctrica es de 45-50 kilómetros, depende de cómo la estés usando. de qué tanto aceleres, qué tanto frenes, qué tan rápido vayas, cuántas vueltas estés dando, todo eso influye en cuánto te dura la pila por kilómetro. Ahorita ya estamos en el Parque de los Venados, sí podría haber llegado hasta aquí con la pura patineta desde el centro, pero ya no tendría mucha batería para ir hasta el otro punto que vamos a ir, por Mixquack, Metro Barranca del Muerto, hasta allá vamos a ir a ver el Sedway, que nos van a prestar y de aquí si sí llego con la batería que tengo ahorita la he estado usando casi todo el día se le ha bajado un poquito un poquito de pila eso quiere decir 20% y ahora vamos a ver si está abierta la tienda esta o el taller este donde reparan componentes de computadoras vamos a ver cuánto co cuánto cobran y vamos a dejar la tarjeta madre que está descompuesta a ver si la pueden arreglar y ya de ahí vamos a, a ver el subway yo creo ahí sí me voy a ir en la patineta porque no quiero ir en el metro Quiero ir que me esté dando el solecito, el airecito Y pues para evitar broncas de COVID, ¿verdad? Por cierto, ya vieron mi máscara Esta máscara se ve como de las de tela que no protegen Pero trae, abajo trae triple capa Y aparte trae esta cosa Que ayuda a sellar alrededor de tu, de tu cara Que de hecho es escaneado en 3D Tiene la forma de mi cara y eso hace que no se escape nada de aire, que no entre nada de aire, bueno, que ayuda a, a protegerte un poquito más. Listo, ya llegamos, ya la dejamos aquí en Fixbit. Se vieron bastante profesional, eh, no la quise llevar al centro, que de hecho estaba ahí cerca de donde está todo eso de reparación de, de computadoras, porque allá son bien tranzas, entonces todos se roban, entonces preferí esta opción. Eh, sí me dejaron bien claro que ellos no se dedican a piezas como estas de tarjetas madres Se dedican más a laptops y todo eso Pero más o menos tienen el conocimiento Entonces me dicen que la van a revisar primero Y después me dicen si la pueden reparar y ya después me avisan Después les, les haré un video de si sí quedó o no quedó o, o les aviso en redes sociales, síganme en redes sociales. Ok, dice que desde aquí hasta donde vamos son 6 kilómetros okay, que llegamos en 15 minutitos. Vamos a ver si es cierto. Ahorita son las 2 y 10 de la tarde. Vamos a ver si llegamos en 15 minutos como dice Google. Y bueno, ya llegué, pero eh, me tardé 20 minutos en vez de 15. Pero me paré a comprar algo de comer porque ya es tarde. Y ya después vamos, aquí está a una calle, eh, el lugar donde voy a ir por el setway Aquí tenemos ya al susodicho, este es el famoso Segway. El Segway es un sistema de transporte eléctrico que nada más cuenta con dos ruedas. Como lo hace, bueno, tiene este giroscopios y varias cosas más que nos ayuda a mantener el equilibrio, sus características son muy parecidas a las de la Boosted Board en cuanto a duración de batería y velocidad, eh, la diferencia principal es, es como te subes al vehículo a la Boosted Board, puedes subirte como un escalón, que es lo, lo más normal, un escalón, tú, tú puedes estar ahí sin hacer nada, no necesitas equilibrio, es como si estuvieras parado en el piso, también tú puedes subir de un brinquito sin ningún problema, pero al setway, de hecho por eso trae el casco aquí, es bastante más eh, peligroso porque si no te subes con seguridad es muy probable que te tire. ¿Cómo te subes al setway? De la misma manera que a la boosted board, de un paso como de escalera. ¡Tum, tum y ya! La, ahí lo que, lo que ustedes vieron fue el setway tratando de balance, balancearse conmigo encima. Eh, como pueden ver también puedo estar parado sin ningún problema la diferencia es que la boosted estaba apagada y el setway tiene que estar encendido sí o sí para poderse usar ¡ay! ya me caí <risa> ¿vieron? Si no, le, <risa> si no le saben bien o si son un poquito descuidados como yo lo fui ahorita es muy probable que se vayan a caer ahora ¿cómo avanzas en esta cosa? Te inclinas hacia adelante, empieza a acelerar. Si te inclinas para atrás, empieza a frenar o empieza a irse para atrás. Para girar necesitas sí o sí usar las manos, porque porque el volante es aquí en este modelo sí es eh, responsivo. Si tú lo giras hacia algún lado, va a girar hacia, la, hacia ese lado. Ya vieron? Si yo lo giro para acá, se va a girar para acá. Depende de qué tan fuerte lo hagas, la velocidad de lo que lo va a hacer. Vamos a ver qué tan rápido lo puede hacer bastante rápido no lo hagan en casa he visto muchos videos de, de gente cayéndose haciendo esa maniobra pero bueno vamos a ver ahora qué tan rápido puede ir para eso me voy a poner el casco ¿Por porque al ser un vehículo con dos ruedas se convierte en algo bastante inestable al ir tan rápido así que una piedrita o algo puede sacarte de balance y caerte o hacerte que te caigas y bueno, ya estamos en la calle probando el setway. Algo que eh, le, ay, les tengo que decir es que se vuelve muy... Sientes todos, to, todos los bachecitos que tiene la calle. Eh, la booster al tener mmm, cuatro ruedas y la tabla mmm, flexible de bambú. Se vuelve en un viaje bastante, bastante cómodo. En este sientes cada hoyito, cada piedrita. De hecho, no sé si se alcanza a escuchar en mi voz, pero va temblando gracias a esta cosa. Ahorita vamos a probar la velocidad también. Vamos a agarrar la, la ciclovía a ver qué tal funciona en la ciclovía. De hecho, eh, ahorita no sé por qué, pero está activado el... Sí el modo principiante entonces si quiero aumentar un poquito la velocidad el mismo... el mismo Segway me dice que le baje tantito con una voz muy rara en inglés como de una china queriendo hablar inglés oh, se sintió horrible ahí la... el desnivel Ay, no eh. uff casi me caigo ahí, casi Miren, por ejemplo, aquí hay un, un obstáculo que, por ejemplo, con la Boosted Board lo paso sin ningún problema. Pero con el setway híjole, sí la dudo, ¿eh? O sea, no es nada. Con la Boosted Board lo paso, les digo, sin ningún problema. Vamos a ver qué tal se comporta el z aquí. Si pierdes tracción de una sola rueda es muy seguro que te vayas a caer no sé cómo esté marcado este vehículo pero para transporte por calle así por, por este tipo de calles no lo recomiendo porque también o sea, punto que no pierdas el, el contacto con, con el piso pero si te encuentras un camino así como este que tiene aquí una subidita o está a desnivel lo que va a pasar es que todo el vehículo se va a inclinar lo que pasa es que tú al tener este como manubrio sientes como que podría ser un lugar donde te puedas apoyar pero no eso no es un lugar para apoyarte eso nada más es es para dar vueltas si tú te apoyas en el manubrio eh, vas a avanzar o vas a retroceder o vas a girar por ejemplo si vas a una te encuentras con, en un lugar con, con desnivel, como este escaloncito que hay aquí, pues todo el vehículo se va a inclinar, y tú al quererte recargar en el manubrio, pues vas a hacer que gire, y de hecho por eso me iba a caer ahorita, porque es lo que me pasó, me encontré un lugar eh, con, con el lado izquierdo más alto que el del derecho, y se inclinó todo el vehículo, yo me quise recargar en el manubrio, eh, lo giré y empezó como que, empecé a perder control. No creo que sea buena idea para eh, andar en la calle o para ir lejos. Pero si quieres ir a lugares cortos o así para... si sí, ya te cuesta trabajo subir, bajar escaleras, caminar. Pues esta es una muy buena opción. Puedes ir a una muy buena velocidad. Por ejemplo, ahorita voy súper lento, pero voy dos o tres veces más rápido que una persona caminando y también lo que tiene de ventaja es el giro tan cerrado que tiene la boosted board para hacer estos, estos giros esto no lo podrías hacer por ejemplo si yo quiero esquivar esta tapa de coladera lo puedo hacer muy fácilmente aquí en el setway ahí ya le di la vuelta me puedo ir al otro lado de la, de la tapa sin ningún problema eso no lo puede hacer la buster, tendrías que bajarte y girarla tú solito eh, yo creo que en cuanto, mientras el camino esté bien vas a poder ir a cualquier lado a donde puedas ir caminando mientras no tengas que subir escaleras ni nada de eso ahora, ¿cómo se comporta en las subidas? por ejemplo, aquí hay una subidita y la sube sin problemas Incluso en la velocidad más baja. Y de bajada también es bastante cómodo. ¿eh? Como que detecta que, que estás en una bajada y empieza como a frenarse. Y te puedes ir de reversa y de todo. Muy bien manejada las subidas y bajadas. Ahora les voy a enseñar cómo sería si la quieren transportar a algún lado. Por ejemplo, la booster nada más la, la agarras y ya te la metes. Este no. Este tienes que quitarle el manubrio. Y después la puedes agarrar de aquí. Y pesa como como 20, 25 kilos y ahora sí, ya te la puedes meter a tu oficina. Y bueno, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado. El serway es, sí, es bastante bueno, aunque tiene muchas desventajas con sus dos llantas nada más, es un vehículo muy bueno, lo vas a usar en distancias cortas o en un lugar donde el piso está muy, muy bien cuidado. Eh, básicamente es para reemplazar el caminar, por ejemplo, si tú tienes alguna discapacidad, si eh, tienes una pierna rota si, o si de plano no puedes eh, caminar bien lo único que puedes hacer bien es estar parado el setway es una opción muy muy buena o por ejemplo lo usan mucho para eventos, por ejemplo si vas a estar repartiendo volantes en un evento puedes subirte en tu setway y empezar a repartir volantes, y si vas a estar haciendo promoción a algún negocio también es una muy buena opción, este setway lo están vendiendo en The Shopping les voy a dejar aquí el whatsapp de theshopping.com para que puedan preguntar por si les interesa este setway, lo están vendiendo ahí está ahorita de remate porque es el último que les queda, así que mándenles un whatsapp aquí o también pueden meterse a theshopping.com ahí tienen un chat en su página ahí también pueden meterse a ese chat y preguntar ahí directamente a la página de theshopping.com. Y bueno, yo soy Ejiano ojalá les haya gustado, deja aquí abajo en los comentarios, ¿qué transporte personal eléctrico es el que más te gusta a ti? A mí me gusta mucho mi Boosted Board pero antes de la Boosted Board también quería comprarme unos patines eléctricos que eran muy chiquitos que iban uno en cada pie, que también en el eléctrico, estaban muy buenos. Pero después me decidí por la Boosted Bot. Pero bueno, si tú conoces otro sistema, otro, otro sistema de transporte personal eléctrico, déjalo aquí abajo en los comentarios. Tal vez después le haga un review a ese sistema. Yo soy Gian, nos vemos. En el próximo.